Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en un nuevo video para el canal En el segundo episodio De Slendrina Tesla. Donde me voy a enfrentar en el segundo mapa Donde ya lo compré Bueno, suscríbete Si no lo estás, y activa la campanita para no perderte Más videos de este tipo Bueno, vamos con el video qué están no son tres y la puerta como que está un poco rústica no a ver vamos ojalá no me no no me gustan los pasillos tenebrosos a ver vamos a ver exit ahí está Eso me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! tengo miedo tengo miedo tengo miedo <risa> ¿Aquí hay que habrá? ¿Qué es eso? Son como llantas Por acá debe haber algo Vamos Una puerta está cerrada Otra vez con lo de las llaves ¿Aquí habrá alguna llave? No veo las llaves Por eso me pongo las flores Aquí habrá algo ¡Ah! ¡Ah! Un libro ¿Cómo me atrevo a jugar estas cosas? Vamos, pues, no importa No importa nada que me esté muriendo de los sustos Todo sea por ustedes Porque sin ustedes yo no sería nada, la verdad A ver, voy a ver si hay alguna llave por aquí, aunque no creo Porque las llaves aquí deberían de resaltar Pero este mapa está más oscuro esto me trema los recuerdos. Vamos. No creo que pase nada hoy. No creo que me salga la calabaza esa rara. Esta sí no está cerrada. ¿Era alguna llave? O ahí estaba, ¿ven? De que a veces están. Y a veces no. Voy a ir a la parte de... No, mejor ahorita que pase por ahí. Esto está como más largo, ¿no? El mapa... ¿Oyeron eso? Algo caminó por aquí Ay, la biblioteca ¡Ah! ¡Ah! ¡No para de asustarme! ¿Por qué habrá algo? un libro? Está chido Aquí en las estanterías habrá algo Pues ahora mismo Como veo no hay nada Ahora mismo no hay nada tengo una llave, así que hay que aprovecharla. ¡Shit! Yo diciendo aprovecharla y me la gasto en esta porquería. De verdad, ¿por qué no esto me pasa a, a mí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah. Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo ah, Estoy puto de morirme Un libro, al menos vale la pena ah. Ay, la... cabrón broma, Cobrón A ver Hay que seguir a ver, vamos. Como que este mapa sí es mucho más grande. Fruta. Esta cosa. ¿Por qué nada más a mí me pasó esto y esto? ¿Qué es? Como una lámpara descompuesta. Unas sillas. No hay nada importante. A ver, por aquí que habrá. Otra vez los pasos. Oye, como que se repitió aquí. ¡Ah! ¡Ah! Otra llave usada. Aquí debe haber otra llave. A ver, por aquí debe haber... No, no hay nada. Me gastó una no llave para nada. A ver, aquí. Un libro. Con esto me conformo. ¡Ah! ¡Pero qué sustos! ¿Por qué tengo que jugar esto? Nada. Un libro está bien. Con esto me conformo. Me faltan tres libros. Ojalá que no sea como el otro mapa que no encontraba nada. <risa> A ver, sigamos. Cada vez esto se pone peor. Esto parecía una llave. Oye, ¿y dónde, de dónde vine? ¿Ahora cómo salgo de aquí? Ay, no me eché los pasos otra vez. Ahora algo más además es Slendrina. Porque a mí me parece que sí. Aquí yo ya entreno. Volví a donde mismo. Sí, volví a donde mismo. Mejor. Aquí yo ya entré. Ay. Ah. Ay. Entré donde mismo. Entonces no es tan largo. Como que digamos. Sigamos al menos. Al oh. menos no he muerto. Aquí yo... Aquí se me hace familia. Sí, aquí entre. Aquí es la biblioteca. No, no, no. Yo no entro aquí. Yo no entro ahí. En donde mismo que he ido, no. Por acá sería mejor. Por aquí. Voy a ver dónde están las escaleras por si acaso. Qué malos recuerdos. A ver, por aquí Ah, yo pensé que había algo ahí arriba Aquí es donde pasé Oye, como que se está repitiendo, ¿no? Aquí abrí con la llave Como que veo como si se estuviera repitiendo, ¿no? A ver, nada más me quedan tres libros Así que es un avance Por acá Acá no hay fruta Ahí, ahí por acá, mejor por acá, porque no quiero dar la vuelta otra vez. Todo voy a entrar por aquí. Ey, como que ya empecé a subir, ¿no? Es que soy en pases y todo. Puerta, bloqueada. a ver. ¿Algún libro por aquí? Un libro. Y una llave. Uh, qué ofertón. Futa, qué ofertón, me la llevo aquí. A ver alguna llave aquí colgada o en el mueble. Otro cuarto vacío. A ver aquí. Aquí habrá algo. No sé, pero como que me empieza a dar mala espina este lugar. Hasta, hasta ahora lo digo ¡Ah! Tener demasiado reflejo para esto Los pasillos largos me traen malos recuerdos Aquí ya fui ¿Y para qué vuelvo si aquí ya fui? Esto es un laberinto muy grande ¿Por qué? No me podían haber puesto uno chiquito Uh. Otro mueble Nada No lo esperaba Estoy checando por aquí si hay algo eh, prefiero... eh. Un libro, con eso me conformo No me falta uno Y me voy de aquí oh. Este me va a durar menos que el otro Aquí algo... Parece que lo haya... Una llave, al menos una llave... Me voy a ir a la habitación que no podía abrir... Ahora volvemos... No me había dado cuenta que alguien se había ahorcado aquí... menos tú estás pendejo o qué? Fruta... Aquí está la puerta... Aquí va a estar el último libro, ¿no? ¡Ahí está! ¡Yupi! Me voy de aquí ¿Cómo que corre? La otra vez no corrí A ver, vamos aquí Aquí debe de estar la salida Había un cartel por ahí De una salida Debe haber una subida por aquí Debe haber alguna subida Aquí ya entré Aquí es No, no parece que sea por aquí a ver, me voy para la izquierda. Siempre hay algo en la izquierda. Ahora no me falta salir de aquí y ya. ¿Cómo me atrevo a jugar? ¡Fruta! Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Quiero salir de aquí, por favor. No me quiero quedar aquí encerrado. Por favor. Aquí, no, no, aquí, no, aquí, no, aquí, no, aquí ya vine Hola A ver, ya vamos Vamos, se encuentran cartelilla y vete de aquí Que me la voy a pasar muy mal, por qué? No quiero estar dando círculos No, otra heroína donde mismo Me voy por arriba Ahora mismo estoy sudando Estoy sudando, esto demasiado miedo, terror Miedo no, pero terror sí A ver por aquí, ¿Qué? aquí no he revisado muy bien dónde es la salida Aquí no había nada Por aquí debe de haber algo, algo bueno que me lleva a la salida Aquí hay... Me voy por aquí, 100%, me voy por aquí Yo creo que por aquí es la salida Había como una maderita por aquí Aquí es, me voy Adiós, fruta. Ahí. Me voy. Aquí es la salida, me voy a la verga. Oh, Otra vez. No puede contra mí. Chicos, aquí termina el video tristemente. Ya que en cada episodio nada más va a ser un capítulo, en este caso nada más me faltaría uno más. Bueno, 10, 10 likes y 20 visualizaciones para el siguiente video. Y adiós. Yes. ¡Melo tú estás pendejo! Okay?